¡Hola a todos! En este segundo vídeo vamos a aprender cómo acceder a mi biblioteca desde el catálogo BICA. Previamente debemos acudir a cualquier biblioteca de la red para darnos de alta como usuario y obtener así el carnet VICA que nos permitirá realizar diversas operaciones como préstamos, renovaciones, etc. en cualquiera de las bibliotecas de Canarias que conforman la red. El bibliotecario nos facilitará además un usuario y contraseña que por defecto será nuestro número de DNI. Como excepción, cabe mencionar a usuarios extranjeros y niños que carezcan de DNI, cuyo usuario será un número aleatorio que les será facilitado por el bibliotecario y que además aparece en el carnet. Y la contraseña será la fecha de nacimiento. Lo primero, nos identificaremos con nuestras claves en estos dos campos. y hacemos clic en conectar. En esta nueva pantalla aparecen nuestras iniciales y apellidos, así como el acceso a mi biblioteca y a comentarios. Hacemos clic en mi biblioteca y observamos que aparecen nuestros datos personales, así como la opción de poder cambiar de contraseña, que sería lo conveniente. Para ello introducimos nuestra contraseña actual la nueva contraseña que queremos y la confirmamos y hacemos clic en Aceptar. Nos aparece un mensaje de que la modificación de contraseña ha sido realizada. Otras opciones destacadas que podemos realizar son enviar una desiderata a tu biblioteca, guardar tus enlaces preferidos, además de realizar reservas y renovaciones de libros prestados. Todo ello lo veremos en nuestro siguiente vídeo, pero antes vamos a utilizar la opción comentarios. Desde ella podemos llegar a nuestra biblioteca cualquier sugerencia, comentario o consulta. Veamos un ejemplo. Escribimos un mensaje no funciona la opción de reservas, gracias, aceptamos y si vamos de nuevo a mi biblioteca veremos que en el apartado de comentarios se ha quedado grabado el mensaje y pendiente de ser contestado por el bibliotecario.